Oh my god! Y lloré con el sufrir si yo no tengo de corazón, corazón? suerte si te vi tan enamorada, amor, puedo falsa tus palabras ¡Sí! Quizás mañana El amor que yo te di Por el juego Lo despreciaste Y yo que confío en ti